Necesitamos hablar seriamente de cómo conseguimos una regulación para que el derecho a la vivienda no sea un compromiso retórico en las constituciones, sino que realmente sea un derecho efectivo, exigible por la ciudadanía y, y al que se le dé cumplimiento obligado, porque sabemos muy bien que del derecho a la vivienda dependen muchos otros derechos humanos y depende eh, literalmente físicamente el derecho a la ciudad. ¿no? Como, como alcaldesa que soy quiero proteger que mis ciudadanos y ciudadanas puedan vivir en su ciudad que no se vean obligados a irse y ahora mismo el principal factor de expulsión de vecinos de la ciudad de Barcelona es la especulación con la vivienda, la gentrificación y la operación de los grandes capitales que, como buitres, eh, desembarcan en nuestra ciudad para sacar máximos beneficios a costa de especular con un bien de primera necesidad.